Esta receta es muy versátil y se adapta a todas las edades. Bananos, vamos a utilizar dos bananas bien maduras, vamos a utilizar agua de coco, en este caso es una leche vegetal de coco. Pueden usar más o menos alrededor de un vaso o vaso y medio como para dos personas. Y vamos a usar una cucharada de cacao amargo. Vamos a mixar bien o licuar en el caso que tengan licuadora, no se necesita Pasar por filtro y nada por el estilo. Una vez que terminamos de licuar, procesar, servimos. Esta preparación depende de la época del año, pueden tomarla bien fría o darle un poquito de calor. ¡Que la disfruten!